Remodelación de cancha, queremos remodelación del área verde, una nueva enfermería. Estamos cansados de que solamente nos escuchen cuando nos ven aquí afuera, luchando por una mejor educación. Ya basta. Queremos hecho y no palabras. Están vestidos de azul aquí en San Francisco y no son policías escolares. Son policías nacionales que hacen servicio en el Guaytay y que nosotros lo vemos a diario haciendo servicio aquí en San Francisco. ¿Pero por qué? No ¿Por hay qué? ninguna ¿Por preparación. ¿Por Porque la historia de la policía escolar, lo poco que tiene, ha sido de la agresión de golpeo a estudiantes. Si no, los videos están ahí, la historia de la policía escolar está ahí. Como no tiene ninguna preparación, aquí, en el caso de San Francisco, ha habido agresión a estudiantes. Pero sobre todo, hace varios días, en Emanuel Mera Castillo, fueron a una charla. Y de la manera que fueron, fueron los policías supuestamente escolares y llevaron los linses y los lo penetraron al centro educativo y estaban con su arma de fuego dentro. Como que eso era un grupo de delincuentes que estaba en el centro educativo. Entonces la historia de esa policía escolar se conoce. ¿Qué tipo de gente requieren entonces? Bueno, tiene que, es que aquí aquí hay seguridad. En el liceo, nombra el estado seguridad y esa seguridad ha funcionado. Ahora, existen problemas de seguridad como en cualquier parte del país. Pero solamente en el licenciado y la Bepín, donde hay organizaciones que están organizadas y que protestan por reivindicaciones estudiantiles. ¿Por qué no las llevan a lugares de escuelas que están cerca del punto de droga? Escuelas en sectores vulnerables que ciertamente representan algún tipo de peligro para los niños. Pero aquí lo que están prácticamente son muchachos grandes y aquí no ha pasado nada de gran envergadura para traer la policía escolar. O sea, hay que ir a otro lugar, implementar esa policía escolar, si es que ellos quieren, Implementarla porque no existe. Yo alentar el caso de que no obtemperen las autoridades. Nosotros porque hemos dicho que estas movilizaciones no van a terminar si ellos continúan penetrando a la policía escolar aquí, en este centro educativo. Si mañana están aquí, mañana se seguirá presentando la misma situación. O sea, es mejor desistir de esa pretensión y que la paz y la tranquilidad que ha vivido el liceo de Sierra Pepín en este año escolar continúe. ¿Cuántos no policías escolares ahora hay? Bueno, están asignando dos todos los días. Dos. Dos todos los días están asignando. Pero hay que reconocer que aquí en el PP no ha habido ninguna situación en este año actual.